precio de lo que se vende, ni en la cantidad de lo que se oferta. Esto es importante. Si ustedes entienden estas figuras, van a ver que se trata de un modelo teórico, ¿no es cierto? Que no se da en la realidad. Pero, ese, pero eso es el supuesto básico de ese modelo. Porque sin ese supuesto, el, el modelo no funcionaría, ¿no? Y de ahí que se haya hecho este, muchas críticas. Muchas críticas, ¿por qué? Porque evidentemente, eh, los fenómenos que se producen en una realidad compleja como en cualquier sociedad, en el caso de Perú por ejemplo, que a raíz de una guerra imprevista que nadie más o menos podía haber previsto, pre, pre, pre, pre la guerra de, de Rusia con Ucrania, se haya desencadenado ¿no? a nivel mundial una suerte de inflación global y que está afectando fundamentalmente a países que son importadores de lo llamado commodities, no se habla de materias primas, petróleo, soya, este, el maíz, el trigo, el gas. Entonces un fenómeno que no estaba previsto está desencadenando a nivel global toda una subida de precios que va a tener consecuencias graves porque se está hablando ahora de una suerte de, de, de, de, de, de hambruna de este, mundial ¿por qué? Porque, porque como existe falta de provisión de los insumos de fertilizantes para la siembra es probable, ¿no es cierto? Que se, reduzca, que se reduzca el área cultivada y por lo tanto va a haber una menor producción ¿una menor producción de qué? de alimentos o, o de esos insumos y si hay una menor producción, evidentemente que estamos hablando de una caída de la oferta. Si hay una caída de la oferta, la consecuencia lógica es el alza, ¿no es cierto?, de los precios de esos insumos. Eso es, lo que, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo es que se genera ese mecanismo? ¿No es cierto?, de que sube el precio, baja el precio, este, se reduce la demanda, aumenta la demanda, este, la oferta, digamos, es, impulsa este, la expansión de la economía. ¿Y qué cosa es lo que debe hacer un gobierno? En este caso, como el Perú, para poder evitar, digamos, efectos catastróficos ¿no? sobre la economía de la, de la mayoría de... Fíjense. Este es un modelo de demanda. Es muy simple de, de poder entender. Es un modelo, donde ustedes ven acá, tienen dos grandes variables. Precio, que es esta recta, y cantidad. Precio y cantidad. En economía es muy simple, ¿ya? para que no se mareen, se habla en términos de curvas, en términos de ecuaciones y en términos de gráficos. Porque intuitivamente ustedes van a poder captar rápidamente conceptos que, que son 20, 30, 40, 50 páginas. Voy a tratar de hacerlo más simple para que ustedes entiendan lo que es una demanda, lo que es una oferta y lo que se llama punto de equilibrio en economía. Y a partir de lo cual, los agentes económicos toman decisiones. Toman decisiones, respecto a qué? respecto a lo que van a hacer con su dinero, con su patrimonio. Esto se aplica, por ejemplo, en el caso del de, de mercado de... Este, los tipo de dólar y de los dólares, no compro dólares y no compro, este, ¿qué cosas es qué? ¿Depende que el, el Estado requita bonos? Porque todo está concatenado en la economía. No existen economías autánticas. ahora. Entonces, esto es fundamental que ustedes lo entiendan. En, en, la, en, la, en la curva de, de demanda que es esto, acá Es una curva con pendiente negativa, es decir, va disminuyendo en sentido negativo. Y es muy simple de entender. Al mismo precio, si el precio sube que 5 soles, el precio del pollo. Este es el precio, la, la cantidad demandada va a ser 100.000 kilos, supongamos. Si a, a, al precio de 5 soles, los consumidores, los habitantes, los peruanos los van a pedir 100.000 kilos de pollo. A 8 soles, si el precio sube a 8 soles, entonces esa cantidad inicial se va a reducir. Ya no van a pedir este. 100.000 kilos, pedirán 80.000, y así sucesivamente. Eso es lo que ha pasado en el Perú, ¿no? El precio ha subido de 8 a, a 10, entonces la cantidad demandada de, de 100.000 kilos ha bajado a 80.000, y luego el precio de 10 soles ha bajado a 70.000 kilos. Y si el precio sigue subiendo, ¿no es cierto? El efecto de, en la curva de demanda, si el precio se pusiera a 12 soles, va a seguir cayendo, ¿no es cierto? La cantidad demandada. O sea, ¿esto qué cosa significa? A menor precio, mayor demanda, mayor cantidad mayor precio, menor cantidad esa es la, la llamada ley de la demanda fundamental digamos en, en, en cualquier economía si el precio es demasiado alto la demanda se va a reducir. si el precio baja la demanda va a crecer o sea, el factor precio es el que va a disponer la mayor o la menor cantidad del producto demandado ahora evidentemente en una economía eso no es este, todo lo que existe esta curva de demanda que está acá, que le he pasado a este lado, ¿no es cierto? Puede moverse, ¿no es cierto? Puede moverse a lo largo de, de la curva. Son diferentes precios, a 15, a 10, a 5. Pero también puede suceder que, como consecuencia del aumento de la población, la curva de demanda pase desde 1 de D1 a D2. ¿Como consecuencia de qué? Como un incremento de la demanda, como consecuencia de una mayor cantidad de consumidores. Eso es lo que ha sucedido en el Perú y sucede en todas las sociedades. Y para eso es que se tiene que regular, ¿no es cierto?, regular qué cosa En este caso, la cantidad demandada anualmente por la población. Porque la, los pobladores, digamos, los consumidores, crecen cada año. Eso es imposible, digamos, de poder controlarlo. Salvo que se imponga que es pues, una, una, una, una férrea, un férrea control de la natalidad, como, como hizo China, ¿no? Para poder este, controlar, digamos, el crecimiento de la demanda. China tuvo que controlar esta, este crecimiento de la demanda y, y bajó, digamos, el, el número de habitantes. Y al bajar el número de habitantes, pudo regular, ¿no es cierto?, lo que producía con lo que consumía. Pero eso es a través de políticas de, de planificación central, donde el Estado, pues, tiene, ¿tiene qué cosa? Tiene la capacidad de dirigir la economía. En la economía liberal, esto no está regulado. Esto, según los neoliberales, esto es espontáneo. Esto no obedece a ninguna intervención de nadie, pero eso es en la teoría. Porque si bien en las economías planificadas, el Estado direcciona la, la demanda, en las economías o liberales o neoliberales, la demanda está direccionada por los agricultores. O se si sustituye Estado por las grandes corporaciones, por las grandes este, empresas, que son las que van a direccionar qué cosa es lo que va a consumir los a pobladores en de determinadas sociedades. O sea, fíjese, corporación o el Estado. O sea, ese mito de que el mercado se autorregula, de que el mercado sea espontáneo, que es la tesis central, ¿no es cierto?, de los neoliberales, no está cierta. Porque en ambos casos, ¿no cierto?, hay una regulación, hay una regulación que ellos llaman mano invisible, pero que en realidad no es mano invisible, es el interés económico, el lucro que tienen los grandes empresarios para ganar más dinero. Ya, entonces ya hemos visto la demanda. Ahora, digamos, alternativa pendiente negativa va en caída, la turba de demanda tiene otro nivel, su pendiente es positiva, es ascendente. ¿Y qué es eso de la demanda? ¿Qué cosa dice ustedes? Fundamentalmente, ¿no? Dos variables. Estamos trabajando con dos variables y aplicando, digamos, el criterio sete y espálidos. O, o, o sea, nosotros creemos, ¿no cierto?, como modelo, que son esas dos variables las que van a intervenir, digamos, en, este, en esta representación gráfica. Pero hay otros factores, ¿no es cierto? Los gustos, este el aumento del, del sueldo o de la renta que no lo tomamos acá para esta explicación fíjense, acá hay un precio y acá hay una cantidad el, el razonamiento del, del productor es, es inverso al razonamiento del consumidor ah, en, en, en lo que se juntan en lo que tienen en común es que ambos son maximizadores ambos quieren ganar lo más, lo, lo más posible digamos en cada una de sus decisiones económicas y acá el empresario o el productor maximiza, digamos, sus utilidades tratando de ganar la mayor cantidad de dinero. ¿Y para ello qué cosa? ¿Para él, qué cosa es lo ideal? Para él lo ideal es tener precios altos. Por ejemplo, que el pollo esté a 15 soles el kilogramo. Si el pollo está a 15 soles el kilogramo, él estaría dispuesto, ¿no es cierto?, a producir mil kilogramos de pollo. Pero como... Esta es una visión unilateral del productor en el, en el, en el mercado. Los demandantes, los consumidores, no le van a aceptar, digamos, ese precio. Porque los demandantes también tienen intereses, tienen interés de ellos no sé, empujar hacia abajo el precio. Y por ejemplo, ¿no? Ellos estarían dispuestos a pagar 10 soles el kilo de pollo. Entonces, a, a 10 soles el kilo de pollo, la curva, la curva de, de oferta va a descender, ¿No es cierto? Y los empresarios estarían dispuestos a producir solamente sean muy poños y si el precio sigue cayendo ¿no es cierto? por ejemplo si puede pasar en el Perú ya, eso, eso no es nada fuera de lo común puede pasar y que como hay una contracción de los sueldos y la inflación se come los aumentos de los sueldos mínimos vitales entonces la, la gente ya no va a querer comprar pollo va a preferir un bien sustituto como puede ser el pescado o otro alimento puede ser el cuyo porque donde no está dispuesto a pagar el kilo. Entonces ahí hay una reducción de la demanda de lo que quieren este, comprar los consumidores. Y lo único disponible que es quisiera sería pagar 5 soles. Pero a 5 soles, los grandes productores, los empresarios, no van a querer producir ni los 150.000 ni los 100.000 kilogramos de pollo. Y a ese precio, solamente quisieran producir 50.000. Entre 50.000 a 150.000, ¿qué que hay la diferencia? O sea, la fuerza va a caer. ¿Por qué va a caer la oferta? Va a caer porque ha caído el precio de 15 a 5. Y esto es lo que puede pasar en el Perú. A esto de acá se llama recesión. Cuando el consumidor no puede comprar el producto porque no le alcanza los 1025 soles y prefiere comprar bienes sustitutos y esa es una política que el gobierno ha debido promover para parar digamos, la subida de precios de los alimentos a través de lo que se llama una suerte de educación alimentaria. Entonces, los empresarios van a tener, ¿no es cierto?, que pensar bien. ¿no? Porque producir 50.000 kilos de pollo, cuando tiene capacidad instalada para producir 500.000, 600.000, 600.000 kilos de pollo al año, evidentemente está perdiendo dinero porque hay una capacidad instalada ociosa. Y ningún empresario va a querer tener sus máquinas paradas. Y va a tratar, ¿no es cierto?, de mejorar, digamos, la tecnología para poder reducir sus costos y tratar de bajar el precio. Entonces, acá hay un problema, ¿no? Y en la economía esto es central señores. ¿Quién manda? ¿Manda la demanda? Manda la oferta. Entonces, desde de, de, de, de, de, la escuela clásica de economía, ¿no es cierto? Había una creencia, ¿no? Juan este, Mofqueta que es un economista francés famoso, decía, ¿no? Que los empresarios no tienen por qué preocuparse, pueden producir lo que quieran, porque la ley de SAI dice, la ley de, Saiz, la ley de dice, toda oferta crea su demanda toda oferta crea su demanda, o sea, podían producir lo que quisieran ellos, y el mercado no iba a absorber. Siempre el mercado iba a digerir, digamos, esa, esa producción, o sea, no había crisis de, de sobreproducción. Y esa fue la razón por la cual eh, se produjo, pues, este, la crisis del año 29, ¿no? La crisis del año 29 fue una crisis de sobreproducción, con recesión, con una, este, una caída de la capacidad adquisitiva de, este, de los ciudadanos, ¿no es cierto? En Estados Unidos, los empresarios este, producían, pero no había gente que quisiera comprar este, esa producción. ¿Y, ¿Y qué tuvieron que hacer los, los empresarios? Tuvieron que reducir el personal, o sea, despedir digamos, este, a los trabajadores, pero cometían ahí un error, porque eso generaba otro problema. Al, al despedir a los trabajadores, dejaba gente sin capacidad adquisitiva, sin sueldo y si no tenían sueldo, ellos no podían consumir y si no podían consumir, no podían este, realizar la oferta de producción que yo le hacía entonces la Recesión, no es cierto, se retroalimentaba con decisiones propias de los empresarios pensando que, deteniendo trabajadores, cerrando fábricas iban, digamos, a solucionar el problema de la sobreproducción entonces, fíjense, eso les demuestra a ustedes que la teoría neoliberal, no es cierto, de que la, el mercado se autorregula solo de que no necesita que el Estado intervenga que no necesita que nadie meta la mano, digamos, es totalmente una falacia. Porque no existe un mercado históricamente en Occidente que se regule solo. Todos los mercados están siendo regulados desde 1929, directa o indirectamente por el Estado. A través de órganos reguladores o a través del control de subsidios, de la, de la emisión de, de, de, de billetes o de las políticas monetarias regulatorias, de los créditos. O sea, hay tesis que son pues este, de los más absurdas, ¿no? Las tesis este, de Baumis inclusive que, que y, y los anarcocapitalistas, ¿no? Que eh, exigen quieren, digamos, que el Estado desaparezca, que no exista Banco Central de Reserva, que no, o sea que la economía se maneje como si fuera esto una, una junta, como el acero. Donde el más fuerte es el que va a dirigir la economía. O sea, ¿quién es el más fuerte? Evidentemente el, el oligopolio o los oligopolios, ¿no es cierto? tienen la mayor capacidad ¿no cierto? económica y tecnológica para poder dirigir la producción a gran escala, no el pequeño productor, ¿no cierto? el mini productor o el, o el mediano productor, no, esa teoría es una teoría falas porque no es cierto pues que los mercados se autorregulen solos, entonces fíjense, ustedes tienen demanda, tienen oferta pero hasta acá no hay definición de, de los precios, la pregunta sería, oye, doctor, y si los demandantes quieren maximizar, si los consumidores quieren maximizar sus este, intereses pagando menos, pagando menos precios. Y si los empresarios y los productores quieren maximizar sus ganancias cobrando los precios más altos, acá no va a haber entendimiento. ¿no? Entonces esta es la gran, ¿no es cierto? La gran pregunta que la economía se hace para poder entender ¿no? cómo se determinan los precios en una economía. Entonces, y, y en economía pues se ha elaborado esta teoría, ¿no es cierto? Del equilibrio, ¿no es cierto? Teoría del equilibrio. Y en la teoría del equilibrio, ¿no es cierto? Ya se visualiza, ¿no es cierto? De una forma concreta en que se forman los precios en una economía como modelo teórico. Porque tampoco esto no existe en la realidad. Es un modelo teórico. Pero que es usado por todos los economistas para tratar de interpretar los fenómenos como los de ahora. Estamos viviendo a la guerra de de un conduce de conducir tienen ustedes la recta de, de precios en este ese gráfico tienen ustedes acá la recta de cantidad precios cantidad, medio de kilos soles trasplantamos esta curva de, acá, de demanda que es esta de acá es esta, esta misma curva y contamos la curva de oferta entonces en el cruce, ¿no es cierto?, en el cruce de las dos curvas, que es esto de acá, que es este punto de acá, donde cruza la curva de demanda con la curva de oferta, se entiende que va a ser el precio de equilibrio para este producto pollo, por ejemplo, en el A 10 soles el kilo de pollo, los productores estarían dispuestos a producir 100.000 100 kilos de pollo. Entonces, en ese punto, si se señala en la teoría económica, que los mercados se, se, se vacían ¿cómo es eso de que los mercados se vacian? de que toda la producción efectuada por todos los productores de pollo en esta economía, por ejemplo toda, toda la cantidad de, de, de pollo ofrecida, digamos es consumida por todos los demandantes por todos los consumidores o sea, no, no queda ni un kilo, digamos, este, sobrante ni tampoco falta o sea, te, te, te demandan 100 mil o sea, el, el demandante el consumidor pide 100.000 kilos y los productores, los, las empresas, producen los 100.000 kilos de pollo. ¿A qué precio? A 10 soles. Entonces, ese es el precio de equilibrio, 10 soles. Pregunta, ¿y por qué el precio de equilibrio, doctor, no es a 5 soles, no es a 15 soles? Si tú quieres colocar el precio de equilibrio a, a, a 5 soles, bueno, ese precio, ese precio, este ese precio de azúcar soles solamente beneficiaría, ¿no cierto? ¿a quiénes? a los demandantes ahí ellos quisieran consumir 150 mil kilos pero los productores y de la prueba de oferta solamente consumirían pues, 50 mil a ellos, a ese precio el productor, yo produzco 50 mil pero el consumidor dice no, yo quiero pagar a 5 soles 150.000. Pero acá hay una diferencia entre 150.000 y 150.000, acá hay una diferencia, ¿no es cierto?, que es esta línea que ustedes están viendo acá, esto se llama, faltante, entonces hay un equilibrio, hay un déficit de producción acá, quisieran comprar 150.000 a 5 soles, pero los fabricantes solamente van a producir 50.000. entonces no hay equilibrio, y viceversa, ¿no es cierto?, si los empresarios dicen, ¿no? si los productores dicen, bueno, yo a 15 soles, coloco, si sí puedo colocar 150 mil, pero los demandantes, los consumidores, deberán decir, a ver, demasiado caro, a ese precio, de eh, 15 soles el kilogramo de pollo, no es posible porque no me alcanza el dinero, yo a ese precio, solamente voy a consumir 50 mil, entonces acá, también hay un déficit, entonces, si se colocan ustedes en cualquiera de los puntos de la curva, siempre va a haber esa diferencia, ¿no? Si no, la diferencia será acortando. Hasta que lleguen al punto, ¿no es cierto? Al punto de 10 soles, donde ahí sí, ¿no es cierto? El empresario, el productor, maximiza, maximiza, ¿no es cierto? Su, su utilidad, de acuerdo a los costos marginales que ellos tienen que calcular. Y el consumidor, a precio de 10 soles, también maximiza, ¿no es cierto?, su dinero. Y se entiende, según esta teoría, que el precio de equilibrio está dado en este punto donde la curva de demanda que es esta y la curva de oferta se corta. Entonces, ¿les parece que está claro, digamos, este, esta explicación? Ahora, la pregunta es, doctor, ¿y de qué depende, no es cierto?, de que estas curvas se muevan o no se muevan. Por ejemplo, este punto de 10 soles, que es el punto que lo podemos explicar inicialmente acá, se puede mover a este punto, ¿no es cierto? Procesores. ¿por qué? sencillamente porque acá ha habido un incremento de la demanda como consecuencia de costos de costos de producción y lo que vamos a ver en este caso ¿cuáles son los factores no es cierto, que movilizan que cambian digamos esta este punto de equilibrio? ustedes lo tienen acá respecto a la demanda respecto a la demanda ¿no ¿es cierto? precios y la cantidad de los productos que se demandan van a variar si que cambian los precios de los bienes que están relacionados ejemplo típico el ¿sí? pa, el café y el té si el café sube de precio o el pollo y el pescado o el pollo y el cuino si sube demasiado el precio del en pollo entonces el consumidor racional va a querer sustituir ese producto por otro punto de menor precio o va a reducir su consumo del producto originario si antes compraba 500 este, kilogramos perdón, 500 gramos, medio kilo comprará ahora 300 o 200 hoy ya no comprará este, pollo sino comprará a cambios en la renta ¿no es cierto del consumidor, eso es un factor importante por eso es la importancia de aumentar los sueldos mínimos vitales la única forma en un periodo de inflación en una sociedad de inflación en una economía de inflación, para poder devolverle la capacidad adquisitiva y que ya no compre 500, 500 gramos, medio kilo diario, sino que compre 300 gramos, la única forma de que siga comprando 500 es aumentándole los ingresos, aumentándole el, el sueldo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la inflación que existe en ese momento Evidentemente que los empresarios van a estar en, en contra de esto, llaman a empresas economistas, a su territoría de economistas, para que digan, lo ¿no que el aumento este, de los salarios mínimos va a generar este, desempleo, ¿no? que ese aumento solamente favorece a una, a, una, a una poca cantidad de trabajadores, 2 millones de trabajadores, cuando son 8 millones los, los, que, los que deben recibir ese sueldo. Que los, los, los empresarios van a subir sobre costos, ¿no es cierto? Y disculpa, hay sobre costos, digamos, para que tienen que despedir gente. esos es son argumentos falaces. Porque si se aumentan los sueldos mínimos, le está dando capacidad de consumo. Esto genera capacidad de consumo ¿y qué vas a hacer? Al, al haber capacidad de consumo lo único que va a hacer el, el trabajador el consumidor es adquirir la oferta ¿no es cierto? de productor o sea, está rentabilizando la producción que si no es así, tendría que quedarse en los almacenes en los stocks, ¿no? y si ese pollo, los, los polleros, los granjeros tendrían que reducir ¿no es cierto? ¿la cantidad de qué? la cantidad de pollo que producen o la cantidad de huevos. Si aquí se por ejemplo que hay, hay cerca de 20,000 granjas que se han cerrado, mil granjas de pollo, porque no les conviene producir a un precio de 10 soles. Lo único que tienen que hacer ahí los granjeros digamos, es meter tecnología para bajar costos. de esta manera, digamos, seguir produciendo con ese nivel de precios. Y no, no perderían ahí, digamos, este capacidad de compra, la, la demanda se mantendría. Tercer elemento, cambios de los costos. Al juego del marketing, juega la moda, digamos, este como causal determinante de la, de, de la compra del producto, ¿no es cierto? Es lo que ha sucedido. Acuérdense entonces en los mercados de, de pizza, por ejemplo, ¿no es cierto? Con las expediciones de pizza, en cierta medida, a, a, a golpear al mercado de, de pollos a la y al mercado de los restaurantes tradicionales. ¿Por qué? Porque la pizza apareció como una novedad acá en el Perú. El t -t Tienen cambios en las expectativas de los demandantes. No, es el caso, ¿no es cierto?, de los que juegan con, con los dólares. Están esperando, sus expectativas son de que el dólar suba a 390, 4 soles. El precio que está en estos momentos es 365 o 370. Entonces, porque ellos dicen, ¿no? Si compro yo a 370, digamos, y lo vendo a 4 soles, estoy ganando 30 centavos de sol por cada dólar. Solamente por hacer ese ese cambio. Entonces mis expectativas están cifradas en que el dólar se va a disparar a 4 soles pero para tener ese pronóstico hay que conocer, ¿no es ¿cierto? Cómo se mueve a nivel internacional el valor de la moneda norteamericana, del dólar y también del euro. Porque eso tiene un efecto directo en la bolsa acá en el Perú. Y en las transacciones que se hagan. Cambios en el número de consumidores. Esto lo expliqué al inicio, El aumento de población y el aumento demográfico siempre va a generar un incremento de la demanda. Ahora, esto para cualquier empresario inteligente, esto lo tiene que medir, lo tiene que este, evaluar. Por ejemplo, ¿no? este, si, si crecemos hemos crecido de 20 a 33 millones, hay un incremento de 13 millones de, de habitantes. 13 millones de que necesitan camisas, pantalones, zapatos, celulares. Entonces uno proyecta, ¿no es cierto?, y busca, y busca lo que se llama nicho de mercado. ¿Para qué? Para poder capturar, digamos, esa, esa demanda que se sabe, ¿no es cierto?, que se va, digamos, a producir cada año. Porque para eso se estudia lo que se llama tasa de natalidad. Lo que se meten a negocios, ¿no es cierto?, tienen que saber que hay una la tasa de natalidad que en el Perú, más o menos, que va del rango del 2.1 al 3.3%, donde hay crecimiento de la población. Y los que se meten, por ejemplo, a, a, a negocios de, de recién nacidos o, o, o niños, saben que es un mercado cautivo, porque de todas maneras, cuando se trata de un negocio, sí o sí tienen que comprar esa, esos productos. Lo que no sucede ya pues en el mercado de los adultos, ¿no? donde pueden usar pantalón, una camisa, por, por muchos años, Pero los recién nacidos es un mercado, pues, fácil, ¿no es cierto?, de, de introducirse. Entonces, esto es la demanda, y los cambios en la oferta. Entonces, ¿cuál es, cuál es la racionalidad del productor, del empresario, cuando hace los cálculos para ver cómo maximiza, digamos, su ganancia? Porque eso es lo que Luego, Entonces, él tiene que tener en cuenta lo, lo, los cambios que se producen en, los, este, en lo que se llama los lo simple lo es cierto? o, o insumos, cómo es, con lo que está pasando. Esta es una de las causas principales del problema que estamos viviendo acá, hoy en el Perú. ¿Qué ha pasado? Se ha disparado, digamos, el precio del maíz, del trigo, de los fertilizantes, por un problema entrevisto que sucedió en Europa, entre Catán y Rusia, teniendo gran centro, digamos, a Entonces, esto ha, ha, ha producido qué cosa? Ha producido una suerte de. Restricción de la oferta mundial. ¿Oferta mundial de qué? Por ejemplo, de fertilizantes. ¿Oferta mundial de qué? De maíz. De trigo, porque se hace pan. De petróleo, de gas. ¿Por qué nos ha afectado tanto esto? Porque el Perú, más o menos desde, desde siempre, pero esto se ha profundizado más o menos desde 1900, el Perú tiene dependencia alimentaria respecto a los mercados internacionales. No, y eso es responsabilidad del Estado, porque el Estado no ha sabido a través de diferentes gobiernos darnos independencia alimentaria. ¿Cómo? Aumentando la frontera agrícola, para poder sembrar con estímulos a los agricultores de productos que podemos sembrar en nuestro país y evitar importarlos. De esta manera no tener problemas con los conflictos mundiales el problema de la Uria, por ejemplo, de fertilizantes, nosotros teníamos como la fábrica de la fábrica cachimario, teníamos Cachimario, este. nosotros hasta hace 30 años atrás teníamos autosuficiencia en fertilizantes. Pero como se privatizó todo, esto se vio como un negocio, pues, donde los grandes importadores de, de, de la Uria empezaron, digamos, a lucrar con la compra-venta de esos productos en los mercados internacionales. Y lo mismo sucedió con el petróleo. Nosotros más o menos hasta 1960 éramos productores de petróleo. Inclusive nosotros otro desde el año de 1910 hasta 1968, teníamos acá en Talada, en Piura, una empresa multinacional, la IPC, que explotaba los campos petroleros de, de esa zona sin dejar mayor regalía ni pagar impuestos al Estado peruano. Se llevaban directamente el petróleo, como se llevan el gas acá en El Chorita, y, idénticamente, el gas licuado. Entonces, hemos sido productores de petróleo. O sea, nosotros teníamos hasta 60 más o menos autosuficiencia petrolera. En el 68, el 70 se construyó un oleoducto. ¿Por qué? Porque eh, se, se planificó, ¿no es cierto?, que de, de, de los campos petroleros de la selva íbamos a tener suficiente suministro de petróleo para poder refinarlo o talar. Pero los diferentes gobiernos han tenido una actitud totalmente antipatriótica, han traicionado al Perú, han abandonado todos esos proyectos, han dejado que de los pozos se sequen, en otros casos no ha exploración, y ahora somos importadores de petróleo. Por ese motivo es que sube el precio de la gasolina del gas, de, del diésel ¿por qué? porque nosotros estamos pagando escuchen señores, para que vean cómo es la situación, nosotros estamos pagando los precios este, de gasolina similares a lo que se paga en Estados Unidos 4 o 5 dólares el galón. pero nosotros no tenemos porque, ¿por qué pagar 4 o 5 dólares el galón? ¿por qué? porque en Estados Unidos se podría justificar, porque ahí la hora la, la, la hora laboral, para que ustedes vean más o menos son 15 dólares, 18 dólares al día más o menos son 15 por 8 120 dólares el jornal diario mensual, 3600 dólares o sea, 3600 dólares sería más o menos eh, eh, 14400 soles sería el sueldo mínimo en Estados Unidos 14400 soles en el Perú ¿cuánto y 1.135 ¿qué diferencia hay? ¿10 veces más pues, o, o, o, o 14 veces más? Entonces, ¿pero cómo ganándose acá en Estados Unidos 14.000 y nosotros acá 15, 1.025 soles? Estamos pagando la gasolina al mismo precio, de 4 a 5 dólares. Es totalmente absurdo. Por eso es que aquí se ve claramente, ¿no cierto?, los intereses de los grandes importadores, ¿no?, y de, de, de las grandes, grandes corporaciones oligopolios, que no quieren hacer políticas de exploración de la selva, porque tienen los lotes ahí de exploración totalmente abandonados, que tampoco permiten que el Estado incursione digamos en, en, en campos donde hay casi seguridad de encontrar petróleo. ¿Por qué? Porque la constitución es pinochetista y hay un artículo del 72 que dice que el Estado no puede hacer la referida empresarial. el Estado está amarrado de la Entonces, estos cambios de precios eh, en los insumos este, a, en el van este, eh, a generar cambios en los precios de los bienes y servicios, claro que sí. También, digamos, este, los cambios en los bienes y servicios que están relacionados. Por ejemplo, el, el, el, el café el té, el café y la leche, ¿no es sé, cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, carro, donde se consume esos cafés especializados, ¿no es cierto? O productos, digamos, este, combinados, como, como el cappuccino y otros más. Cambio tecnológico. Sí, la tecnología es fundamental, ¿no es cierto?, para reducir costos. Esta es una meta, ¿no es cierto?, que solamente favorece al empresario innovador aunque sabe, ¿no es cierto?, que la, la salida para mayor, tener mayor utilidad y mayor ganancia no es, es los fondos a los trabajadores sino, el meter tecnología de punta para meter tecnología de punta, yo empresario, voy a minimizar mi costo y voy a tener mayor utilidad, dejando al trabajador bien pagado y finalmente, ¿no es cierto?, el cambio es el número de productores o sea, entran más jugadores al mercado Entran más empresas esa es una gran política, ¿no es cierto?, que se podría implementar y que no implica, digamos, este, control de precios, ¿no? Es inteligencia, ¿no es cierto?, inteligencia para saber manejar, para saber inducir la producción de los grandes sectores de la economía. ¿Y quién es el que hace eso? Evidentemente, un gobierno, ¿no es cierto?, empoderado. Un gobierno que conozca cómo se puede estimular, regular los precios tendientes a la baja para favorecer aquí a los 33 millones de habitantes. Acá se hace todo lo contrario. Acá lo que se hace, es eh, o sea, se apoderan del gobierno, los grandes reguladores para inducir el alza del precio, a través de las importaciones, porque el negocio está en las importaciones. Y finalmente cambios en las expectativas, ¿no es cierto? Y ahí los, los grandes empresarios, la gran empresa, también, digamos, juegan nueve sus fichas, ¿no es ficha, ¿no cierto? Por ejemplo, cuando en, en, en, en, ellos esperan. ¿Por qué ustedes creen que ellos, ustedes ven casi el 99% de los economistas de gran que salen en la televisión de la gente, ¿no? Este, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué una hay una la producción? qué hay inflación? Porque eso es un tipo que dice, porque hay, no hay confianza. Hay incertidumbre. Hay riesgo. Cuando ellos hablan de, de que no existe confianza, le están diciendo, entiendan la traducción. ¿Qué le están diciendo al gobierno? Este, si tú nos das leyes especiales, si tú nos reduces los impuestos o nos escudieras de impuestos, si tú nos das escudo fiscal, entonces va no a haber confianza. Entonces yo voy a invertir. ¿Se acuerdan? O sea, la confianza o no confianza es, es mercantilismo. El empresario no está en Perú y en América Latina el gran empresario no sale a competir. Sale, ¿no es cierto?, a pedirle al Estado que el Estado lo subsidie, que el Estado le ponga dinero, que el Estado le dé crédito, que el Estado le dé leyes especiales, que el Estado lo subvencione. ¿Cómo? Tienen ustedes en los modelos que han empleado hace 30 años, el modelo de las ATT, ¿no? El modelo de las ATT, Asociación público-privada. ¿Qué significa eso? El Estado pone la plata para que el empresario, el gran empresario, este, se viene de dinero con la obra que va a hacer. Sin miedo. Porque si el proyecto va mal, el Estado pierde, el empresario no pierde. Los proyectos financiados por el Estado, como el metro, los metros que se están haciendo. Ese metro que va por toda la sabor, sabor. que tiene el usted que lo ha financiado, lo ha pagado, la firma española esta que explota. Esa concesión no se lo hemos pagado nosotros. Se hemos invertido cerca de mil millones de dólares a, a, a la moneda actualizada. Cerca de mil millones de dólares nos ha costado eso. Eso no lo pagamos esta empresa española. Entonces, ¿qué, qué es lo que eso diga? Hemos hecho la obra y luego de que está hecha la obra eh, se le entrega en concesión por 20, 50 años a la gran empresa. ¿Para qué? Para que flote el negocio. Bueno, así cualquiera, pues señores. ¿Por qué ese mismo no, trato no se le da a los empresarios peruanos? ¿Por qué eso forma parte del modelo económico neoliberal? Y también tú puedes dar, obtener crédito, eso es lo que han hecho con las AFTS. 7 ¿No? 8 millones de trabajadores se me de frente y eso va a un fondo, y el fondo no permanece estático ¿eh? El fondo, digamos, es utilizado, ¿no es cierto?, mediante la emisión de obligaciones o, o colocaciones que hacen ellos. ¿Dónde? Comprando acciones de, de empresas que están o aligadas con los medios de las AFTS, el banco de crédito, el banco continental, pero telefónicas y autofinancia. O esos fondos, indirectamente. Todas las grandes empresas, cuando tienen plata, no van al banco a pedirle dinero. Tampoco van a, van a, su, a, su, a su casa matriz en España, o en Estados Unidos, o en China. Todo lo que siguen acá en el Perú, pagando un interés menor al que, que deberían pagarse si el es que quieren ellos prestar dinero, digamos, en, en la banca internacional. ¿Por qué? Porque se fundirán de esa manera, pues se, se, se, se apalancan de esa manera con los dineros de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el modelo económico está estructurado para que ellos ganen dinero con la plata de los trabajadores. Cuando ellos deberían, ¿no es cierto? Fíjese, ellos hacen un triple cobro. Ganan con la colocación de esos fondos. Uno, y ganan con la administración. O sea, ellos por recibir ese dinero le cobran una comisión al trabajador. Tres, y ganan, ¿no es cierto?, por los seguros, por los gastos adicionales que hacen con las compañías, con las conexiones con Eso pues es un, un negocio que va contra los intereses de los trabajadores y por eso que se reciben pensiones. A mí me 120 soles, además de aquí, cuando habían permitido pensiones de 1.000 soles, y por eso que es el modelo fracasado en China que es una de las razones por las que los trabajadores se levantaron en Chile. Y AFP, digamos, está demostrado que solamente es un gran negocio para los grandes empresarios, ¿no? y para las grandes corporaciones que se fundan con el dinero de los trabajadores que aportan todo el mes. Entonces, hasta aquí esta explicación. Voy a las preguntas para que ustedes puedan, digamos, este plantear las preguntas necesarias para aclar aclararles estas cosas, ¿sí? Muchas gracias. A ver. Vamos a ver. Fujimori trajo las 8 sabiendo que era otra casa. Fujimori no trajo nada, lo que trajeron fueron un conglomerado. Este, conglomerado de neoliberales con Carlos Boloña en la cabeza. Díganse, si Carlos Boloña vino, hizo todo el proyecto en agosto del año 90, le vendió la idea de la, la AFP y él se convirtió en economía, se fundió y se fue como, como accionista de, de la de AFP Horizonte en esa época. ya los trabajadores dicen que supongo ya... Claro, el, el, el, daño, el, el, el daño viene del año 92, cuando se implementa ese modelo de la Sánchez tiene. Mire, lo que les he explicado, eso, eso tienen que saberlo, esta teoría de Ofre. Frente de porque, es porque es ese es el núcleo duro, digamos, de todos los libertarios, liberales, los liberales de, de al capitalista, de medio y compañía, ¿no? que creen que esta es la fórmula. Pero como, como les estoy explicando acá, no existe acá lo que yo llamo no una regulación espontánea. no Todas las interacciones que se dan entre y demanda son consecuencias de intereses movidos por el lucro de quién? De la gran corporación. El gran, el gran este, pagano, el, el, el gran este, perjudicado es el ciudadano, el consumidor, el trabajador. Por eso ellos jamás van a querer que se cambie ese modelo, vaya haciendo resistencia hasta el final. ¿no? Si fueras el empresario que se llama mercanías, sencillamente cualquier empresario este racional sensato por eso se llama economía de mercado salvaje ustedes comparen señores este la economía de mercado que tenemos hoy aquí en el Perú en América Latina con, con la selva con la jungla cuál es la ley de la de la selva cuál es la ley de la jungla ahí solamente va a subsistir el más fuerte el más fuerte se va conmigo, a cumplir al resto y es la economía neoliberal ahora me pregunta qué tipo de qué tipo de qué tipo de este empresarios, un empresario nacional que gane su dinero, que una utilidad, pero también que que le dé digamos, este, esta, este... que le dé digamos, el suficiente al, al, al trabajador para poder imprimir dignamente ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con las 4 UIT que van a sacar...? No va a pasar nada, eso eso, eso, eso, eso, miren, son... Son tan brutos, este, los empresarios, esta gente de la derecha, que esas 4 UIT que representan más o menos 18 mil soles, todo va a consumo. Lo que se acaba de explicar acá, cuando hay <susurra> un, un incremento de la renta, todo se va a <susurra> Consumo, consumo que significa compra de bienes y servicios. ¿Quién le da los bienes y servicios los hermanos, a los empresarios? Al final esas cuatro y van a ir a los empresarios. Salvo que, salvo que el trabajador ahorre dinero! ¿No? O lo, lo, lo, lo que digamos, este. en fuentes, digamos, este, que le venden este, interés, ¿no? Y acá dice que estuvo, el chavo que activo bolívar mentiva en campaña y que no más sale EPI. y a poder. Ya, ese es un problema político, no es un problema económico. todo acá problema de economía. Eh, como usted dice, es un caviar, bueno, tendrá su compromiso posiblemente, ¿no? Pero eh, hay que ser consecuencia. ¿Y, y las SFPs pueden ser manejadas, claro que sí, respetando la capitalización individual. Eso lo puede manejar el Estado, sin es mayor problema. Se contrata a, a, a economistas de primer este nivel para que, como dicen con ese fondo, supongase que son 121 millones de parece por luego que ha que salido, digamos, las comisiones de Estados Unidos. Entonces, este, no hay un Estado con capitalización, no le dicen ¿no siento al equipo, al directorio de los técnicos, que hay este dinero, digamos así, en portafolios rentables, acá en América, en el Perú, donde sea. Entonces, ese es el trabajo pues de los técnicos, de los economistas que conocen, de lo financiero. ya trabajan para ti, trabajador, ya el Estado no te va a cobrar a ti. No, el Estado no? trabaja para ti. Ya, vamos a ver acá. ¿Qué dice acá? Ya, la refinería de Talara, miren, esa es, una, esa es, una, esa es una, una gran obra. El problema de es que lo que se discute en la refinería de Talara es el monto, el costo. Es que costar 3.000 millones, se está pagando 5.000 millones o 4.500 millones de dólares. Sencillamente, ¿por qué? Porque hubo atrasos en, en la ejecución de ese proyecto. Los no contratistas pues se detenía en por el mal. ¿no? Y el Estado de vivo, o el directorio tenía que aceptar esos incrementos. Porque si no, la obra quedaba paralizada, Tenía tendría que irse un juicio de 5, 10, 10, 10, 10, Tiene una requeribilidad pagada 5, 10, 15, días Y tiene que irse un problema. que si se por el plan no, no? no es un colectivo de la Y, ¿Y el, el que me voy a arreglo, que el juicio se ido por esa vía Pero el, el asunto es que esa que más va a acontecer. Claro, que nos va a dar autonomía, independencia energética. Y eso se tiene que completar con la explotación de campos petroleros. Si se logra conseguir petróleo de la selva, entonces, como el producto, tienes ahí el suministro de petróleo, tiene la refinería a precios competitivos. A eso debe apuntar la política energética del Estado. Hasta que se descubra otros tipos de energía renovables o lo que ustedes quieran, más ecológica, ¿no? Pero tienes ahí la refinería, tienes los tubos, tienes el oleoducto, ¿qué te falta? Solamente encontrar el petróleo y bombear. Eso es todo. Compartan por favor, y compartan, les agradecería que compartan a, a la mayor cantidad de, de compatriotas. Compartan este, y también por favor denle un me gusta y un, un like. Es importante para. Me dicen que de esa manera se puede transmitir esto a la mayor cantidad de, de personas. Porque de esta manera nos vamos educando nosotros, vamos conociendo cómo funciona la economía en realidad en nuestro país. Porque la economía se ha visto como un, como un tema prender pues, esotérico, ¿no? eh, solamente para gente entendida. Cuando la economía, eh, cuando, cuando se sabe explicar, no está complicada. Este, debe desaparecer la, la, la CDP debe transformarse. ¿Sí? Todo ese fondo debe pasar a un fondo público, manejado técnicamente. Con capitalización individual, o sea, la capitalización que hay actualmente, cada trabajador tiene su cuenta individual eso no se va a tocar. Lo único que se va a tocar, digamos, es cómo colocas tú el dinero para tener mayor rentabilidad. ¿Dónde colocas los 120.000 millones de soles? Por ejemplo, en los fondos. ¿Y lo Soy un técnico ¿y lo de los de primera, yo este, sigo, fondos en, en, en la banca internacional que me van a pagar 4, 5, 6% ¿no? yo prefiero colocar a, ese, a inseguridades en mínimo riesgo 6% frente a un 2 o 3% que me pagarían acá este, las corporaciones es que hay un diferencial de 3% y eso a quien favorece evidentemente favorece a los trabajadores de los fondos ¿no? el estado no tiene por qué apropiarse de esos fondos lo que el estado va a hacer es maximizar, maximizar ¿no es cierto? las colocaciones Dice acá José Prada, la intervención de los recursos del país nos convertiría en potencia mundial y podríamos exportar. Claro que sí, la industrialización pero ahí hay un problema, pues. La vez pasada estaba trabajando este asunto con ustedes. ¿Qué supone la industrialización? Todo el mundo habla de industrialización, pero muy pocos saben. Hazlo ah, no, para hablar. tiene un sustento técnico. Eso tiene un sustento técnico y se lo voy a mostrar acá. Para, hay, hay, hay cuatro factores para utilizar un país. Industrialización. Supuesto. Recursos naturales. ¿Tiene el Perú recursos naturales? ¿Tiene el Perú recursos naturales? Sí lo tiene. ¿Ya? Pero el problema es que están en manos de la formación ¿Por qué? Porque se les ha concesionado. concesión ¿Quién? La constitución neoliberal pinochetista de 1993. Esa constitución le ha entregado por 20, 30, ¿no es cierto?, años nuestros principales recursos naturales. Entonces, es imposible, ¿no es cierto? Solamente lo tenemos en el papel, como una cosa decorativa. Es imposible. Es imposible, ¿no es cierto? Que, que podamos nosotros ganar de inflación si no recuperamos esos recursos. ¿A qué, ¿A qué me refiero? Al gas, las minas, todos los recursos. Dos, tenemos que tener capital en términos financieros, eso se llama inversión. Pero la, la inversión de dónde sale? La inversión de dónde sale? Quién la crea? Quién lo da? Esto proviene es... de los ahorros. De los ahorros de quiénes? De los trabajadores. De los trabajadores. ¿Dónde están Los ahorros están en la SAGP Están en la ONP ¿Ya? Y de otros excedentes, otros ahorros De los, de los pequeños empresarios Pequeños y medianos y grandes empresarios Pregunta Para que haya desarrollo Si no inversión, ¿Qué tiene que ser? Inversión igual a ahorro Si el ahorro está en manos De las grandes corporaciones De la actualmente ¿De qué industrialización me están hablando ustedes? Si no tenemos el dinero, a pesar de que el dinero es propiedad de los trabajadores. ¿Qué propiedad Estado a través de qué presupuesto? Presupuesto. Eso se llama inversión pública. Que son los impuestos que nosotros pagamos. ¿Acaso son los ahorros aportes, acá son los impuestos que pagamos. Esto se destina a qué cosa, no? ¿Se destina a hacer plan de inversión pública? No. Se destina a lo que se llama gasto corriente, pago también. Que está bien. Pero lo que pasa es como hay mucha exoneración tributaria, entonces en el Estado, por ejemplo, tenemos un presupuesto de 200 mil millones de soles, más o menos. Los impuestos cobrados llegan a 96 mil millones. El resto es deuda externa. El resto son este, ingresos que no son un flujo permanente. Entonces deberíamos subir el, el, el, la presión tributaria, de, que estamos más o menos en 13, 14%, a un 16, 17, 18% como es en Europa, en Estados Unidos. Entonces podríamos aumentar en un 50% de 96.000 a mil millones de soles la financiación del presupuesto. Y no necesitaríamos pedir dinero, digamos, a fondo monetario y en la banca Mundial. Entonces, no tenemos capitales. ¿Quién tiene capital? Capitán sobre tienen las grandes corporaciones. La gran corporación es la que... ¿Quién es la gran corporación? La que se lleva los minerales de las concesiones. O sea, explotan esto y lo han acumulado. Por eso que estamos condenados, no podemos hacer nada aquí en América Latina. Tres, ¿qué más se necesita? Capital. Tecnología. Tecnología. Pregunta. ¿Tenemos tecnología en el Perú y en América Latina? Una tecnología mínima. ¿eh? Que no punta, una tecnología rudimentaria. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones no quieren. Ellos son los que tienen la tecnología. El G7, Microsoft, la grande corporación, Amazon, pígese, capital, para que vea, el millonario más grande del mundo, que es este MUX, este de, de los carros, este, este, estos carros eléctricos, su patrimonio dice que al, al año es mil millones de dólares. El MUX es el de Tensa, no sé si el que tiene el de Tensa. El patrimonio de este señor es mayor al, al PBI de Perú. El PBI de Perú es 200 millones de dólares. Sean cuenta ustedes? Una persona tiene como patrimonio todo el PBI de Perú, o sea, todo lo que producimos, lo que invierten en el Perú. Es que la distribución de la riqueza pues es asimétrica, ¿no? es asimétrica totalmente, pues. Y no puede haber industrialización en estas condiciones de naturales, capital, tecnología no tenemos, las universidades peruanas están en la calle, se lo digo como maestro universitario, ¿ustedes creen que es creíble que la Universidad de César Vallejo haya producido 87.000 tesis de investigación? Ni San Marcos, San Marcos no llegan, no llegan ni a los, los 15.000 durante 500 años de vida, cerca de 500 000, 450, 000, 000 de vida, 450 de vida. Es pues, un estado de su universidad. ¿Qué cree que las universidades públicas investigan? No hay pocas. ¿Por qué? Porque no es culpa de ellas, ¿eh? porque no hay presupuesto. Y si la universidad, que es la que produce tecnología, no, no puede investigar, ¿de dónde pues? finalmente, ¿no es cierto? El trabajador. El trabajador. El trabajador, perdón. Bueno, es una obra no calificada. ¿No? en qué está pensado en chupar todos los fines de semana emborracharse, su furbito, trampear no tiene cultura, no tiene disciplina no tiene método de estudio Emborracharse en las listas patronales a este, a adorar este, imágenes que no tienen mayor trascendencia en la vida de él, ¿no? o sea, no tiene cultura innovadora ¿por qué? porque no se le ha educado desde niño pues. si con esa televisión basura que hay es imposible, ¿no es cierto?, tener trabajadores calificados en el Perú. ¿Y esa es propio de quién? De los gobiernos. Que fomentan, ¿no es cierto?, ese tipo de mensaje, de cultura que se da. O sea, hablando de ustedes, estos cuatro grandes, este, ¿tenemos alguno de ellos? Ninguno. Entonces, qué, qué me están hablando ustedes de alguna gente que está viendo pavadas, ¿no? cuando habla de internet. Tenemos que arreglar estos problemas. ¿Y estos problemas dónde están? Estos problemas está en la constitución política de un Estado. ¿Ya? Esa es la gran línea matriz. Ahí está la política nacional. O sea, lo que se llama visión país. Si queremos ser un Perú grande en potencia mundial, tenemos que empezar por aquí. No está en la constitución del año 93. Esa es la constitución de entrevista que, lo, que nos da este cuadro. No está ahí. ¿Dónde está? En el 89. No está en la nueva constitución. Ya lo han visto en la constitución chilena es una constitución que, que, que, que, que tiene algunos derechos copiados de nuestra constitución 79 pero que le da más importancia ¿no es cierto? a los problemas de los LGTB, a los problemas de energía de género, a los problemas de aborto, que dicen es el problema de, de América Latina ni de Perú, el problema de la América Latina es el problema de cómo de la pobreza, cómo neutralizamos al país, cómo eliminamos la corrupción, cómo damos una, una, una salud de calidad para todos, una educación científica para los trabajadores y para los, las nuevas generaciones. Eso no se puede conseguir con, con las 93, 30 años. Estamos mal. Y, y esto, esta burbuja va a estar en el otro año, le estoy avisando, señores. Sí, el otro año se viene en el pleno. No, tampoco es una nueva constitución. Como alguna gente despistada lo está pregonando. Ya entonces esto, tengan presente. Aquello que le dan a la gente y necesitamos, ¿no es cierto? Esta es, la, esta es la regla. Necesitamos invertir cada año más o menos. 20.000 millones de dólares mil millones de dólares al año durante 15 años con un crecimiento del 6% del PIB esa es la fórmula 20.000 millones de dólares al año durante 15 años al 6% ahí duplicamos el PIB o sea, pasamos de 200.000 millones de dólares pasaremos a mil millones ahí nos vamos a el cero. pero para eso necesitas un gobierno patriótico ¿ya? un gobierno Soberano, un gobierno de salvación nacional. Ya, porque este, este gobierno de Castillo, el gobierno de Cerrón, es un gobierno neoliberal más, que empezó en el año 90, 32 años de neoliberalismo. ¿Y cómo está el Perú? ¿Queremos seguir en la misma ruta? No, no creo, ¿no? no. Voy a terminar, señor. Voy a terminar. A ver. Dice Mateo López, un libro de hecho donde se explica que las leyes no son retroactivas. Acá está, pues, el día su constitución. Por favor, he visto, visto un ignorante ahí en la, en la Plaza San Martín que está hablando de que. Está hablando de que las. Este, que con una nueva asamblea constituyente. El poder constituyente, que es poder supremo, que lo puede todo, que puede convertir a una mujer en hombre un hombre en una mujer, que puede convertir a un pato en gato y un gato en pato, y un burro en caballo, y un caballo en burro, dice que lo, lo, lo puede todo, es, es, ese señor es una bestia, una bestia, ¿no? que estén cambiando a nuestros hermanos. Es elemental, todo estudiante de derecho sabe que las leyes no son retroactivas, salvo en materia penal. Está acá, en la constitución norteamericana y acá en la constitución del Perú, en, la, en el documento es artículo para que seguro se lo lleve y cada de leer ese, ese, ese artículo yo creo que a mí a es la verdad que de tanta ignorancia señor. artículo 103 acá está 103 dice la ley desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes dice, y no tiene fuerza ni efectos retroactivos salvo en materia penal cuando favorece el reto dice, no tiene fuerza ni efectos retroactivos, es decir, no va hacia atrás artículo 103, acá llega ese burro de la plaza San Martín ya, que tiene orejas de burro que no tenga lleno a la peruanos, de los miles de mis compatriotas artículo 103 ¿qué significa esto? Dice ya, hace tu nueva constitución en 2023 o en 2024, es origen de aquí, 2025, 2026, 2023, hacia adelante. Pero eso no puede tocar lo anterior. Del año 90, 2022 no lo puede tocar. O sea, nos pues legalizando esa situación. La, la ley el artículo que aquí le te en la nueva constitución como Poder Supremo dice: no, anulamos todas las concesiones, todo, eso es mentira, no, no se puede porque aquí hay una prohibición expresa. ¿No? El, el, el artículo es terminante, señores. Ya, ¿qué más dice acá? A el movimiento pues, el se va a organizar, señores. Estamos en eso. Ya estamos terminando la etapa de esclarecimiento. Eh, y los quiero ver a todos ustedes. Eh, que acá hay mucho mucho, burlú, mucho... se habla mucho, ¿no? Pero quiero verlos cuando empiecen la campaña de de firmas, organizar los 80 comités provinciales. ¿no? hacer este programa político de gobierno del movimiento, quiero verlos a todos ustedes ¿sabes? porque él no estaría uno un hombre yo no, yo no creo en un mesías yo creo en un trabajo en equipo, colectivo, ¿no? de gente patriótica y yo hablé a García de la, la, la ley 2600 que está acá esa ley señala claramente ¿no? dice claramente no que el, el Congreso tiene la obligación de hacer un proyecto de constitución sobre la base de la constitución del año 79 someterlo a un referéndum pues Eso es lo que dice la ley 27.600, que hasta ahora no se ha cumplido. No, o sea, no. Está ahí la ley, pero no, no se sé, cumple. No sé ¿Por qué? Porque es acuerdo político, pues. Pero yo creo que esa ley no tiene por qué aplicarse. Porque sería reconocerle a la Constitución del año 93 al 10. No, eso no se aplica. Son unos traidores a la patria. No sé, en la gente dice que el poder, el poder constituyente lo puede todo. Es mentira. Tiene sus límites. Y eso cualquier profesor de Derecho Constitucional se lo va a decir tiene límites externos y límites internos, tiene límites implícitos y, y, y límites explícitos. Hay lo que se llama un bloque de constitucionalidad que es pétreo por ejemplo, para, para, para, para este ignorante, ¿no? Este, la constitución no, lo puede todo, ¿no? dice que ese puede O sea, se toma un acuerdo, los constituyentes del año 2023 convierten a la República del Perú en la monarquía del Perú. O sea, ya no somos república y nos convertimos en una monarquía. Ponemos como, como rey preso emperador, digamos, al de la casa Martín. Él va a ser el nuevo emperador, el nuevo Pachacútec. ¿Ustedes creen que se puede aceptar esa, esa Constitución? No lo puede todo, señores. Tiene sus límites. Esa concepción de, de que lo puede todo es una concepción obsoleta, conservadora, medieval, ¿no? Que se basa en ese principio. Dice, l'État se moi, El Estado soy yo. Esa es, es la versión caudillesca, ¿no es cierto? La, la versión absolutista del poder. Que hace tiempo, en el 1500 ya se desterró eso. ¿Cómo sería la política monetaria? Pues, la, la, la política monetaria, los que conocemos, los que sa saben de finanzas, los que saben manejar recursos, es muy fácil la política monetaria. ¿Por qué Alan García llevó a Perú el desastre del 85 al 90? Porque no te tenía cero dólares como reserva internacional. Cero dólares. Hoy, con cerca de 75 mil millones de dólares como reserva, ¿podemos hacer política monetaria? Claro que sí, pero no puede estar pues, ese equipo de neoliberales que está manejando, ¿no es cierto? el Banco de, Central de la Central del Reserva, tiene que haber otro equipo. Para ellos, eh, ellos ponen como prioridad uno la, la, la ganancia de las grandes corporaciones de, de los grandes bancos, el fondo monetario. Para un equipo patriótico de economistas, prioridad uno es el bienestar, la felicidad y los 33 millones de personas. Esa es la gran diferencia. Petro, Petro parece que va a ganar. En primera vuelta, no, no, en primera vuelta no. Eh, va a en una segunda vuelta. ¿Habrá nada? Creo que sí. Creo que sí. Porque ya eh, se si, si, si, si, si, si, si están acortando los tiempos a, a castigo. Y para nosotros es indiferente, que caiga o no caiga, señores. Si es, es mi convicción. ¿Ya? Porque no es un gobierno popular, no es un gobierno patriótico, no es un gobierno de izquierda, no es de izquierda. Es un gobierno neoliberal. Y ustedes lo no ven en las medidas que ha tomado. Ya, dice si ¿esto ¿Qué significa que haber eliminado la firma? Este, es que en el año 2000, 2001, cuando se robó Fujimori, había un acuerdo, ¿no es cierto? inicial, inicial, entonces, en todo el 2001, para restaurar la constitución del año 79. Pero luego, las grandes corporaciones de la derecha, los barcos, se movieron y compraron ahí a la Comisión de Constitución y que quedaron detuvieron. Porque si iban a llamar esa constitución de Fujimori, y pues solamente optaron por la de la firma. No la han la, todavía. ¿Cómo puede, Mateo Luque, cómo puede demostrar que la Constitución del no es aprista Muy simple, pues. Este, lean ustedes los artículos. Miren, les voy a demostrar a ustedes. Ya que me está pidiendo. Y vale, vale, vale, vale. Donde delito, como dicen los ¿Ustedes creen que los apristas, que son un partido de derecha, van a tener este pensamiento, esta concepción de lo que es una constitución? De lo que los chilenos lo están copiando. Dice, artículo 42, el Estado reconoce que el trabajo es la fuente principal de la riqueza. Pregunto, ¿ese es un principio capitalista? ¿Es un principio aprista? Es un principio neoliberal. ¿Ya? Otra más. El, el, el, Estado, el, el Estado, artículo 48. El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley. Y debidamente probada. ¿Un neoliberal cree que va a probar eso? Sí, lo que quieren es flexibilizar, votar a todos. Artículo 53. El Estado propicia la creación de bancos de los trabajadores justamente para, para ver lo de la de, de, de ahorro con la inversión. Miren, artículo 56, ya con esto es la pidad, ¿no? Después no me digan que no les ha aplicado una constitución, por, por eso que los neomitos no quieren esta constitución. Dice, el Estado reconoce, escuchen, ¿eh? el Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en la gestión, en la actividad de la empresa. ¿No? La participación de los trabajadores se extiende a la propiedad de las empresas se sea, que están dando tres derechos a los trabajadores. Derecho en la gestión, en la utilidad y en la propiedad. ¿Usted cree que eso es capitalismo? eso ¿Es el liberalismo? ¿Eso es aprismo en la vida? mis pues, señores? Dice acá. Derechos sociales que, que, que suprimieron eh, los neoliberales en la Constitución del de la año 93, dice. Es derecho de la familia contar con una vivienda decorosa. O sea, el Estado tiene que garantizar a los trabajadores que tengan una vivienda. Dice artículo 11, la familia que no dispone de medios económicos suficientes tiene derecho a que sus muertos sean sepultados gratuitamente o sea, gratuidad inclusive para, para tener sus nichos en cementerios públicos el derecho a la pensión ajustable dice, las pensiones de los trabajadores que están con unas pensiones miserables de, de 100, 150 soles dice esta constitución dice son reajustadas periódicamente teniendo en cuenta el costo de vida Artículo 20: O sea, tú no necesitas estar reclamando y de una huelga para que te liberen la pensión si pierde su capacidad adquisitiva, porque ya la constitución está diciendo tienes que nivelar cada cierto tiempo la pensión o el salario. Si está con una pensión de 200, 300 dólares te la tienen que duplicar o triplicar. La vivienda dice: Artículo 18: Miren, este es fabuloso el que en la Plaza de Martín. Dice, el artículo 18 dice que el retrotraer, o sea, retroceder al pasado, al contrario es el futuro, esta es una constitución que hizo para el futuro, sino que la quisieron torpedearnos. Pues. Pero está ahí y no, este, no la pueden destruir, porque está ahí. Artículo 18 dice, el Estado atiende las necesidades básicas de la persona y de su familia, en materia dice, de alimentación, vivienda y recreación. O sea, el Estado tiene esa obligación. ¿Cómo lo va a hacer con el presupuesto? El Estado dice ejecuta programas públicos y privados de urbanización y de vivienda. O sea, a través de qué? De programas de vivienda multifamiliares. ¿Por qué? Porque este es un negocio ahora de las grandes compañías este, de constructores de decir, que Estaba de el Estado le financia, ¿no es cierto?, le da capital para que haga esos edificios y luego los revenden. Entonces, señores, esta constitución, ¿quién lo firma? El presidente de la CGTP, el señor Isidoro Gamarros. Lo firma el presidente de la Federación Minera, el señor Víctor Salas Acosta. Lo firman el, los dirigentes mineros, los, este, Víctor Pablo Sánchez, lo firman el, los presidentes de la Confederación la Nacional Agraria, de la Constitución del Tribunal de los líderes Y los líderes históricos de la izquierda. No hay más este líderes históricos, porque los de ahora no, no son líderes ellos. Estos fueron los que fundaron la izquierda moderna, en el Entonces, ¿de qué vean los modernos? solamente fueron el 30% de estos... Este, Entonces, claro? ¿Es, una, ¿Es una constitución neoliberal? No, aprista tampoco, pepecista no, es una constitución democrática, pluralista, social. Es una constitución humanista. Fíjense, pa, pa, para, para que el Estado pueda trabajar los campos petroleros, para que pueda hacer actividad empresarial. Por eso que no quiere. Artículo 113. El Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos eficientes y alcanzar los objetivos de desarrollo. Acá le está diciendo al Estado, tienes que tú intervenir, ¿no es cierto?, para desarrollar el Perú. Y acá le fija, ¿no es cierto?, le fija una obligación al Estado. La obligación que estamos viendo acá de la industrialización. O sea, es una obligación de tipo constitucional. O sea, no es una obligación así lírica. Dice acá. El estado prom... artículo 110 el artículo prom... el, el Estado promueve el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y de la productividad y la racional utilización de los recursos que están ahí, el tren de empleo para los trabajadores y la distribución equitativa de ingresos, o sea, la riqueza tiene que distribuirse. Y acá le crean la obligación de, de industrializar, ¿no es cierto? Es algo, es algo, es algo... fabuloso ¿no? que los, los chilenos, por eso que, que recién se acordaron, ¿no? Artículo 131 perdón, ciento la obligación de industrializar ciento doce, el estado garantiza el pluralismo económico, que es la, lo que han copiado los chilenos Usted me dice, en el artículo 119, el Estado evalúa y preserva los recursos naturales, promueve su industrialización para impulsar el desarrollo económico del país. 119. país. está la una obligación del Estado. ¿Qué nos es lo que falta? Ejecutarlo solamente, ¿no? ¿eh? Nada más. Está la obligación. Están los derechos ecológicos, ambientales, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. A mí nunca me van a invitar a este señor Manda Amanqui a los medios de comunicación. ¿Qué creen que tiene gente que rompa de ríos, o a la gente? Por eso que luego compartan este... La mejor manera me de ayudar a otro no sé difundir esto, que es mucho más. Digo al contrario, va a querer este, enterrarme. Es que no tiene pues la. Si yo, yo hablo en Canal 4, Canal 5, yo me acuerdo, una vez me hicieron la entrevista grabada en Canal 4. Yo pensé que le iba a pasar el domingo, ¿no? Y no la pasaron, la silenciaron. Y cuando pregunté, me dijo, hemos recibido orden de arriba todo. ¿Cuánto lo sentimos? Yo, ¿qué sabe? Una entrevista de medio, canal 4. Y no lo van a hacer. Por eso que tenemos que trabajar en las redes. No, este, eh, Olviden, si quieren ustedes capturarlo, no se va a poder. Ya se lo, tiene, se lo digo ahora. La campaña tiene que ser de otra manera, una campaña por las redes. Ya, tenemos que traducir a todos los todo peruanos. Poco todo, a poco. poco a poco va a este... La programa de Y cuando haya digamos las elecciones, vamos a tener que participar todos en la listas parlamentaria, con la fecha presidencial contra gobernador regional y contra un candidato, ¿eh? gente honesta, gente capacitada. O sea, Por eso digo, ustedes tienen que capacitarse para no cometer los problemas que ha tenido este burro que está en el gobierno. Llevar a pontuariados, a delincuentes, hay como ministros, viceministros, operadores. No, eh, el nuevo gobierno no puede estar en ese plan, ¿no? estar eh, saliendo de escándalos este, de, de los parientes, de la esposa, la tesis. Perdemos tiempo en eso, señores. Yo le estoy diciendo que el otro año a esta armada el país, bueno, no, no me crean, pues. No sé por qué le digo. Yo proyecto como economista, con el equipo que tenemos nosotros. Estoy proyectando que Perú Ibe va a perder esta elección regional y municipal. Acuérdense de él, en octubre. Ya. Si saben al castillo del norte, ¿podrá hacer? Claro que sí. Compartan, compartan. Y marquen este. Dale, le gusta, un like. Sí, hasta nos van a agarrar con las redes, pues, porque ellos tienen el control de todo, pues, señor. Pero mientras tengamos un espacio pequeño, hay que saber este, manejarnos en ese espacio. Jamás se desmoraliza. Hay que ser perseverantes en esto. Toda mi vida he sido perseverante. Eh, eh, eh, hemos sufrido ataques, hemos sufrido persecución, hemos, hemos estado, digamos, y, y hemos continuado hasta ahora y, y seguimos continuando. O sea, que no se preocupen si no, si no nos quieren dar espacio, ¿no? y si yo fuera presidente o otro patriota que fuera presidente y que se comprometa a hacer esto, se hace señores, en un solo día. Y no va a haber problemas que, que nos van a cortar los créditos. No va, no va a pasar nada de eso. Porque ese es otro miedo que le meten, ¿no? Que el, el país va a ser ingobernable. No, yo soy un patriota, soy un peruano como ustedes, es capacitado entre en años estudio posgrado, no tengo rabo de paja. Que investigar toda la vida en todos los, los, los, los, en todos los ámbitos en los que he Soy un académico, soy un empresario. Ya conozco lo que es una empresa. Sé lo que es hacer una importación. Pero por ejemplo, Castillo se hace un problema este, de, por el problema de la URI. El problema de la URI es hacer una importación lo más fácil que hay. Tres de dos, tres, cuatro barcos de fertilizantes de Castillo de URI, no hay ningún problema. El, el problema sería si no tuviéramos dinero. Ahí sí hay problema. Porque hay que, hay que conseguir financiación, créditos. Si tiene quieras y las empresas rusas están dispuestas a vender pero mira pagues porque ahorita ahorita como tal la situación de no te dan crédito ya ah, un, un, un, un antauro alguien se explicaba yo me solidarizo con él pero no es su tiempo no es su época si él cree un error, nombraron sí. a otra vez 25 años. Yo no sé pues si él tendrá capacidad de aguante. ¿no? Entonces para eso tienes que, tú tienes que ser un hombre, un estadista equilibrado. Tienes que tener los pies bien puestos en tierra. Saber lo que vas a hacer. Manipar, conocer el derecho, conocer la política, conocer la geopolítica internacional, conocer la educación, conocer la salud. yo ya me preparo para eso, por supuesto. Modestamente, no. 36 años de vida y no me arrepiento. Si sí puedo servir a mis compatriotas, si ¿sí puedo hacer algo por mi país, bueno. ¿Por qué Castillo recurre al apretar? Es que eso es un negocio, pues. si este es cosa que recuerda. El Fondo Monetario nos presta 5.400 millones de dólares. ¿Para qué si tenemos 80 millones de dólares de reservas? ¿Por qué? Porque están las comisiones. ¿Para qué no tiene amarrado a intervenir la economía del Perú? O sea, yo no tengo problemas. Señor cuando les diga, empezamos una gran marcha para recuperar el Perú ojalá que todos aquellos que están hablando de, de armar, que, que sí, que por allá los quiero ver porque tengo experiencia en esto hay mucha gente que se emociona pero acá hay que ser perseverante hasta conseguir el objetivo final ya ok muy bien señores les agradezco la atención Estaremos nuevamente la próxima semana, el próximo domingo, este, con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.